Uy, comí mucho, quedé súper lleno. <risa> Uy, sí. Óyeme, ahora que me acuerdo acerca del octavo congreso de la situación de la persona sorda, ¿ya tenemos las diez personas? ¡Ey! ¡Hola! Ah, él sí sabe. Antes nos explicó sobre el tema. Ven acá. Bueno. Estábamos armando el grupo de 10 personas, pero solo tenemos 7, nos faltan 3, pero no sabemos a quién más invitar de Bogotá, no tenemos el grupo completo. No, miren, si solo tienen 7 personas uh -huh. pueden invitar personas de otras regiones a que se unan al grupo, familiares, amigos, y con eso se completan las 10 personas. Mm. Es decir, que podemos invitar a los de Boyacá, por ejemplo. Pero si nosotros los siete vamos presencial y las otras tres personas de Boyacá quieren asistir virtual, no podrían estar en el grupo. Esperen, les explico. El grupo de 10 personas puede estar conformado por personas que vayan a asistir tanto presencial o virtual. ¡Claro que se puede! ¡Ajá! ¿Y, ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tú pudieras unirte a nuestro grupo? No porque solo son 10 personas. No puedes sobrepasar este número, ni 11 o 12. Por eso no puedo hacer parte de ese grupo. Me toca buscar más personas y formar mi grupo de 10 personas. Ya sé, se me ocurre algo. Yo tengo en otras partes algunos contactos y nos podemos comunicar con ellos por Zoom. Y ahí armas el grupo. Sí, ¡Oh! una. Bueno, en septiembre en Pereira es la sede del octavo congreso de FENASCOL. Obvio queremos asistir. No sé si nos unimos, organizamos el grupo y pagamos la inscripción todos. ¿Mm? ¿No sé? Sí. Claro, sí. sí, yo quiero asistir.